Bueno, pues estamos en el PICU, aquí en el Puerto Banús, y lo mejor es hablar con el dueño, que es Humberto, es argentino, y es un tipo que sabe mucho de carnes también. Contame, Humberto, bueno, ¿qué no, haces lo acá? Es que me pregunte un uruguayo ah. sobre... <risa> la verdad es que me siento orgulloso de que seamos tantos latinoamericanos que estamos dando la vida por este país, la verdad, ¿no? Y que, estamos... y que tanto uruguayo como argentino y como muchos latinoamericanos que hemos venido acá hayamos sido recibidos... De, de tan buena manera, con tanta afectividad, con tanta fuerza del cariño de aquí, de España, hacia nosotros, que son nuestra madre patria, ¿no? Desde luego. Eh, el Picu, contame, el Picu. ¿De dónde nace? viene Picu, no? Sí, bueno, resulta que si alguien conoce nuestro púgil más conocido, bueno, que o ha sentido hablar de Carlos Monzón, sí. si ha sentido hablar de Carlos Monzón, ha sabido que era un, un, uno de nuestros grandes campeones, amigos de muchas estrellas como Frank Sinatra, que en su momento lo fue a, buscar, a visitar a la cárcel, él mató sin querer o queriendo, dicen algunos, pero no creo que haya sido intencional la muerte de su mujer, que, que la tiró de un balcón, no sé si te acuerdas, fue una tragedia. Entonces se hizo muy conocido, pero el pobre, eh, Carlito era como muy bruto desde su infancia, nunca fue, nunca fue a la escuela, era bruto, entonces pero muy, muy querido por el pueblo. Entonces se le tenía que dar un premio... Eh, en, en Francia, creo que fue en París eh, específicamente y él no sabía hablar francés, no, no no sabía nada del cole, imagínate si iba a hablar francés y, y le decían, Carlito cuando tenía el premio decís merci beaucoup a ver, repetí, dice merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, vale y le dan el premio y dice pipi cucú. Y, <risa> y le salió y ahí viene pero quedó eternizado el, el famoso pipi cucú por medio de un gran cómico argentino que se llama Alberto se llamaba también, mira cayó de un balcón también Alberto Olmedo eh, y ya está muerto, que en paz descanse, pero nos ha dejado muchísimo, muchísimo, tanto en teatro como en televisión. Ha tenido una, una, ha tenido una carrera de, de, de ayudante de camarógrafo a estrella de la televisión en la parte humorística y él decía pipí, cucú como algo Está pipí cucú como está perfecto, está divino, claro, está divino, eh, está pipí cucú. y como era muy largo lo acortamos a, pipí, a picú. y de ahí viene el nombre. Y ahora ya que estamos acá en Puerto Banús y aprovechando que estoy haciendo para las tardes de Elena, una compañera estupenda, eh, decime... ¿Qué se, puede Boom, comer? Belleza, ¿Qué se puede comer acá en el picú? Bueno, el picú, a diferencia del gaucho, que está, estamos al ladito, el gaucho es de carnes... Eh, y comida tradicional argentina con tintas internacionales, el picú es, un, digamos, de mariscos. Está especializado en mogavante, entonces tenemos plato de paella con mogavante, de, tenemos recetas de la piteosa, de no sé si vos escuchaste esa especie de, de, de Paella, pero en vez de arroz le ponemos patatas fritas, wow. huevo frito y, y bogavante o gula con gamba. Tremendo. Es tremendo, tremendo. tremendo. También tenemos, estamos Uf. haciendo unas pruebas, por ejemplo, de lubina, eh, muchas, muchas cosas. Ten, eh, al termidor, el bogavante al termidor, eh, bacaraba a la vizcaína, wow. Tiene mucho... Rico, Mucho. bueno y rico. Muy bueno, Humberto, verdad. los Nos invitamos a que vengan al PICU. Eh, pagando, ¿no? Pagando. Eh, siempre, siempre. <risa> no, cuando quieran, estamos aquí de lunes a viernes, de 12 al cierre, de 12 del mediodía, perdón, aquí en PICU abrimos también para el desayuno, desde las 10 hasta las 12 de la noche. Cocina pues, abierta. Divino, A el la hora PICU. que quieras. Que no fallen, Aquí ¿no? Aquí en Puerto Barú. Que no fallen. Se lo dice uno gallego, andaluz y uruguayo. A un cano. Y, y a un cano, <risa> A un argentano. Le vemos acá. A un argentano. <risa> El heladito. Es verdad. Terminado. Escuchá, yo, yo me voy a comer carne. Vos te quedás comiendo pescado, pero después nos juntamos y nos vamos a tomar un helado en la Venecia. Sí, de verdad. O un créstulo. Es maravilloso. ¿no? O sea, ah, Como no lo están. No? Nos vamos después. Ahora nos vamos, que ustedes se quedan con Elena. Chao. Hasta chao, luego, chao.